Buenos días y bienvenidos a ellos Manguis. Hoy vamos a hablar de la independencia de Cataluña. Tenemos ya los cojones hinchados, eh, yo los míos, el camarada habitual los suyos y otro camarada más para que veáis los hinchados que los tenemos. Así que sin más dilatación voy a presentar al camarada habitual. ¿Qué tal camarada habitual? Muy bien, aquí. Aquí lesioso hablar del tema. Yo también. Así que sin más dilatación os mostraré al camarada ocasional. Aquí está, camarada ocasional. Mucho gusto. Ah. Bueno, pues sin más dilatación, empecemos. Voy a plantear el tema: Independencia de Cataluña. Hablemos del proceso. Eh, para los, los de fuera, el proceso. Pero aquí lo llaman así: proceso. Hay muchas cosas que no cuadran. Hay cosas que sí que cuadran. Eh, la motivación de la gente por. Que, que ven ahí al final del túnel una solución a esos problemas, no negaremos que en parte puede ser que sea verdad. Porque dentro, como está montado ahora, pues es, es bastante obvio que funciona. Pero tampoco nos están contando exactamente cómo funcionará. Aunque ya sabemos que tampoco tienen por qué decirte la verdad. En eh, la mayoría de procesos de este tipo, eh, los que se quieren independizar te dicen por qué será mejor si dices que sí. Y los que no, en este caso sería el gobierno central, te acostumbra a decir lo que vas a perder y lo que te darán si te quedas. Normalmente funciona así. En cambio, en este caso, en Cataluña, los que lo vemos desde aquí, eh, nadie habla de esto, pero yo lo veo muy obvio. No nos están contando nada de eso. No hay nada, cero de información. Supongo que desde fuera debéis pensar, bueno, a lo mejor este tío no lo ha visto, ¿no? Pero es que no hay. No hay, no hay cero. Se hacen tertulias, se hacen cosas. Bueno, vamos a intentar debatir sobre los motivos de esto y, sin más, pues doy la palabra a mi contacto que está allí en México. Para empezar, yo quiero decir que yo de entrada yo me vine a exiliar a México, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí exiliado en México políticamente me hace ver al proceso de, de otro punto de vista. Eso creo que es obvio. O sea, a ver, ¿qué pasa de... eso? ¿Quién se va a creer que estás exiliado? Políticamente, tío. tío Políticamente. Yo no vivo en Cornellá, ¿eh? Colega. Pero Tantos qué? chistes y no tienes el humor negro, capullo. Yo cuando me vine aquí a vivir, le hice así una broma a mi padre y le dije, mira, se si me pondrá el pelo blanco y no habrá prusés, ni habrá nada y seguirán charlando y haciendo el paripe. Y tristemente estamos en lo mismo. O sea, no ha pasado nada. Exacto. Yo como lo veo desde aquí, eh, Cuidado. Bueno, yo digo que esto... Por otro lado, he visto también la campaña ¿no? del sí. He visto un montón de gente allí bailando, haciendo unos paripés, que yo, la verdad, no acabo de entender. O sea, no creo que sea necesario. Por otro lado, yo me considero independentista y estoy totalmente de acuerdo con el derecho a decidir del pueblo catalán. Pero claro, teniendo unos políticos como los que hay, la verdad, lo veo muy difícil, porque son unos guapos. Ellos nunca van a dejar que esto sea legal. Eso por un lado. Por otro lado está lo que dices tú, de que huele muy mal en cuanto a que no cuentan los, realmente los intereses económicos, socioeconómicos que tienen detrás en bambalinas. Por lo tanto, claro, un Estado catalán, como tú bien has dicho, con la comunidad europea, y es la pregunta solo que hago, ¿no? O sea, ¿en realidad eso representa al pueblo de Cataluña? Muy interesante, es una muy buena reflexión. Eh, matizaría un par de cosas. Primero que una cosa es lo que nos gustaría que fuese y otra es como realmente es o será. Que el sentimiento está ahí, que es un sentimiento... Bueno, el sentimiento sí de mucha gente, pero el voto no sabemos. No, ahí está, es que el voto... Eh, Por eso bien. No han conseguido no han conseguido eh, asociar eso, ¿no? el, el sentimiento con el voto. Eh, porque yo creo que la manera en la que lo, que lo quieren hacer no es la correcta. Y si de verdad hay un sentimiento, pues vamos a hacerlo de manera unilateralmente. ¿eh? ¿Qué problema hay? De alguna manera, las intenciones, aunque puedan ser buenas, yo lo que veo detrás es un interés de la élite económica catalana, los que tienen dinero en Cataluña, básicamente, y les interesa por algo que, como bien dice el camarada, no nos cuentan eso por un lado luego los vínculos que tiene los poderes catalanes con el sionismo por ejemplo o sea que por qué les interesa a los sionistas y a Estados Unidos de América que seamos independentistas esto es muy extraño también por qué, por qué el guapo de Obama enviaba dinero como para que nos independicemos es muy extraño ¿Qué, qué, qué intereses tienen ellos en que eso sea así por ejemplo lo que está claro estamos hablando ya de los, los poderes de los poderosos de verdad o sea, lo que está claro es es que es la élite, pero no es solo la élite, la acompaña toda una clase alta y una clase media, incluso me atrevo a decir una clase pobre que sueña con algo mejor y una clase media que sueña uh -huh. con una clase media alta. Y todo esto sí, sí, claro. es humo, porque porque no te... es evidente que tenemos una calidad de vida aquí en Cataluña eh, alta. Además de una vez algún compañero, algún camarada me ha dicho «Hostia, he, ten he tenido la sensación de estar en Europa» no había visitado nunca eh, Cataluña, había estado en un par de sitios de Alemania y me, me fue curioso ¿no? que asociara eh, Cataluña a Europa como, un, como desarrollo. ¿no? Es verdad que lo encuentras en otras ciudades españolas, pero la calidad de vida que hay aquí es igual que la que hay en el País Vasco, ah, con una diferencia. Sí, sí, sí, aquí no, no ponemos en duda que el, a nivel económico entonces eh, números así a grosso modo, eh, que, pero es lo que decía antes, nadie nos da unos números oficiales tampoco, son números que, hace, que podemos hacer nosotros, ¿no? Pues mira, se paga tanto y, y en servicios nos devuelven tanto y todos sabemos cómo nos devuelven los servicios aquí en Cataluña, ¿no? ¿Cómo nos los devuelven? Pues, pues en forma de trenes que no funcionan, que llegan tarde, que hay muy pocos, vías de tren que llevan eh, desde la época de Franco sin un euro invertido cuando tenemos AVE en España, o sea, hay cosas muy extrañas que todo el mundo en Cataluña ve y que justifican también el hecho de, de decirnos no, es que seguro que nos irá mejor con la independencia. Sí, sí. No dudamos de la buena intención de la gente y que todos, en plena crisis, es muy guay ¿no? pensar en que, guau, wow, si somos independientes, todo está mejor, tendremos trabajo, todo mejor. ¿no? Pero, pero claro, eso no es... Pero hay, Eso no es lo que nos están diciendo. Hay que tener en cuenta que evidentemente echa la trampa y un proceso mal hecho conllevará en el que te, te puede conllevar a dos mil procesos más adelante. Y evidentemente que esto es un, puede ser un problema. Y para mí yo creo que es igual de legal eh, un proceso para la independencia como un proceso para cualquier otra decisión importante. Si a mí me viene el Estado español y me ofrece... Realmente, no es una utopía, pero a mí me ofrece que toda gran ley, moda, cualquier cosa que se tenga que, que modificar, que se, que se vote, pero que se vote de una manera democrática, voto a voto, uno a uno. ¿no? Entonces, bueno, en Suiza funciona así y Suiza es un país de derechas, centro-derechas, y no por ello deja de ser democrático, ¿no? lo democrático es un poco eh, ambiguo ya. Una puntualización. Yo creo que hay un problema en España y en lo que es Cataluña y en lo que es Euskadi. Está en, en, la, en la farsa democrática, me refiero. En España no es un país que se ha juzgado a los militares ni se ha juzgado a los asesinos. Además, se les da medallas. Entonces, el tema está que al ser así es muy difícil, cuando no están regulando y cambiando esa ley, que jurídicamente tú puedas ser independiente en realidad. Y ese es el problema real. Una cosa sería el sentimiento del pueblo, yo creo que es claro, que quiere no ser de España y otra cosa es todos los mecanismos de la justicia. Una justicia, no olvidéis, hecha por los guapos, para los guapos, y que hoy en día en el Tribunal Supremo aún hay gente de la época de Franco. Por lo tanto, mientras esa gente esté ahí, 50-50, eh, me parece a ¿no? mí. Pero ¿y qué hacemos con, una los, puntualización? con los camaradas eh, rojos que se quedan tirados en Extremadura, en Andalucía? En... Claro. Es que aquí llegamos a un punto interesante, ¿no? De decir, tanta historia con la independencia que nos va a ir mejor, pero dentro de Europa, dentro de esta Europa, que permite... Porque se supone que la Unión Europea tiene unas, un código ético-moral uh -huh. de, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Y en cambio te das cuenta de que de democracia hay bien poca cuando están permitiendo esto, no solo en España, sino en otros países. Pero en España especialmente... Porque lo vemos, en otros países no lo vemos tanto, pero desde aquí. Pero es muy grave, ¿no? O sea, se supone que estamos en una democracia y, y pasan cosas que son muy pocas propias de una democracia. Entonces el miedo es de decir, sí. ah, seamos independientes de España, pero dentro del margen de Europa. Un momento, a ver, pues nos quedamos igual, ¿eh? Gente, nos quedamos igual. Yo vi una entrevista de, de Artur Mas, creo que era con el follonero. Y cuando le preguntaban frente a qué va a cambiar cuando hay una independencia en Cataluña, el señor Artur Mas no decía nada, o sea, se le intentaba decir, ah, no sé, pero todo así, ¿eh? Y cuando le decía, oye, ¿y los peajes? ¿Vas a quitar los peajes? ¿Los impuestos? ¿Vas a bajar? No, no, no, todo va a quedar igual. Incluso de entender que se incrementaría. Entonces, hombre... Claro, ah, porque es que hay que entender para la gente que no seáis de España y no sepa, o de Cataluña y no sepáis cómo funciona en Cataluña... Tenemos autopistas eh, que las estamos repagando constantemente, ya están amortizadas, pagadas y todo, y seguimos pagando peajes como tontos, cosa que en el resto de España no pasa, ¿no? Es bueno, culpa eh, de los propios catalanes. Bueno, en parte tenemos autopistas, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo. Sí, hay... porque las pagamos porque, nos, sí, sí, porque no, queremos, no, que no las queremos amigo. pagar, dejémoslas de pagar, no es claro. culpa de nadie. No, no, no, no si sí, sí, no te digo que no, pero te digo que hay autopistas porque son privadas, si no, no, es que no habría. La, la inversión de España en autopistas en, en Cataluña la podéis buscar y encontraréis nada. Entonces, no, el tema o sea, está en que te vendan... vale, o, Otro tema es, vale, estas empresas privadas tienen un chollo montado con el, aquí, que deben ser los mismos amigos, parientes y, y todo, y se están forrando con nosotros con la tontería de decirnos que el Estado no invierte. Vale, aquí todos se forran y siempre pillamos, pillamos los mismos, ¿no? Soñando... Que en el, que en el, en el fondo somos los, los de base, y son los que están ahora, todo el mundo ahí, independencia, sí independencia, no, pero que no es lo importante la independencia, es, lo importante es lo otro, ¿no? Es la igualdad social y muchas más cosas ¿no? que se obvian porque se supone, no lo dicen así, claro. pero todo el mundo tiene en la mente de que cuando se alcance ese sueño de la independencia, entonces todo eso estará. Defe por, de por defecto. El tema está ¿no? en que ese sueño es un sueño distinto para cada uno. Eh, yo creo que los tres tenemos en común un sueño, ¿no? Pero que al fin, más allá del independentismo, eh, anhela otras cosas. Eh, si a ti te aseguran que Andalucía independiente, Euskadi independiente, Galicia independiente, Castilla-La Mancha independiente, van a ser repúblicas, van a ser eh, socialistas, van a, a a defender, van, a defender, van a defender a sus ciudadanos, coño, pues... ¿Por qué no? O sea, yo no es que me apoye en sí la independencia por un motivo eh, emocional, sino que es por un motivo de que no te dejan cambiar las cosas, coño, pues vamos a cambiarlas de otra manera. Pero si se pudiesen cambiar en otros sitios, no es una cuestión de, de, de sentimiento, es una cuestión cultural, la cultura de cada uno la lleva uno consigo mismo. Eh, y es algo enriquecedor eh, conocer otras culturas, no imponerlas. En este sentido, el, el nacionalismo, eh, para mi punto de vista, intenta imponer su cultura. No, no, no, no es el caso, ¿eh? de, quizá del, del proceso, pero, sí, pero que, sí, de sí, que genera, sí que genera esto, ¿no? ese, ese confrontamiento. Entonces, es eh, complicado. Claro, digamos que la, la mayoría de eh, gente que está dispuesta a votar que sí a la independencia. Eh, son independentistas que no han generado desde aquí, en Cataluña, los partidos que están por eso, precisamente. Sino, precisamente, lo son por oposición a esta España, no a España. Porque nos podemos sentir muy identificados con la gente de España, tenemos una cultura en común, ¿no? Pero, pero con, con lo que la gente quiere romper, la gente de a pie, y seguramente también algunos que se quieren forrar con eso, es con. con con esta, España, que no permite avanzar en ningún caso, ¿no? Sí, ahí añadiría también que los catalanes hacen cosas. ¡Cla y catalá! ¡Pas catalá! catalá! Ya, ya. ya lo vi yo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tengo que, que ir? ¡No se ha acabado, no acabado! ¡No te puedes ir! Te, te decimos adiós, pero cabrón. No, te sí. cinco minutos. Hay que despedirse, hombre. Se profesional, hombre. No, no sé, yo no sé qué iba a decir. Bueno, en resumen, no vamos a recoger el mundo de los otros tres. Seguro que no, pero lo hemos intentado. Así que podéis seguir el debate con nosotros a través de los comentarios. Felicitarnos por nuestro camarada ocasional. Definitivamente, después de este vídeo, me vuelvo a considerar no independiente no hemos convencido, no sabemos muy bien cómo. Eh, y, pues, pues yo sí. sigo siendo independentista, claro. pero como anarquista no creo en las instituciones políticas. Ni las de aquí, ni las de Honolulu. No me va. Y no, y no me va porque pienso, desde mi humilde punto de vista, pienso que manipulan a la gente que realmente ama Cataluña y están ahí como, de alguna manera, con su, ¿sabes? Con su tornavís, ¿no? Manfén, me refiero a la derecha catalana, básicamente, ¿eh? Y están ahí manipulando siempre para su interés. Y al final los pueblos se tocan. ¿Quién pactaba siempre con, con el Partido Popular? ¿Quién pactaba? La burguesía catalana, que es quien estuvo 20 años ¿no? mandando en Cataluña. Ellos siempre han pactado, no sé si lo recordáis. Nuestro amigo Yoda. ¿Qué hacía Yoda? Recordar, va. Pactaba una y otra vez. Sí, poniendo a Cataluña por delante, es verdad. ¿Pero y qué? Lo estaba pactando bajo mano con los mismos que luego ha hecho campaña, o sea... Ahí hay cosas raras que vuelvo a decir, estoy de acuerdo contigo, de que no nos lo dicen ni nos lo van a decir. Entonces yo desde mi República Mexicana os tengo que decir que amo Cataluña, pro Con... Fora Butifles, Montaneo, ¿no? Bueno, pues sin más, esperamos que os haya gustado y a lo mejor aclarado algunas dudas sobre qué está pasando en esa región tan pequeñita de Europa. De la que muchos no, pues supongo que no tendréis mucha noticia objetiva, pues aquí os damos un poco de visión subjetiva desde nuestras partes. Si os ha gustado, darle al like a todo y compartirlo mucho, mogollón, porque a la gente le gusta que le compartan cosas. Sí, y si no todo? te gusta también, claro, compartirlo. Mira, es. Eh, la tierra, fuera de estar, filza puta. Una cara nueva, mola. Si no te gusta esta mierda, pues también dale a like. Te jodes, mira, visca la terra, fuera la star. ¿Vola mi catalán charnego o qué? No, eso no lo digas, que nos detienen. <risa> eso no, no. Bueno, a mí no, a mí no. Pero a vosotros sí. Sí, evidentemente, nacido en Cornella, cerca de Zamboy. no, tío, no la da cabrón, no, pero. No, sí, correcto, eso con una persona. Sí, que está que idea esto. Ni más entrar a los para que se os desmodicen. A ver. ¡Hombre, Yo me he fumado 5 canutos, tío. ¿Ves cómo nos centráis? A ver, vamos al. Por la chondea. Dios, Lucas. A ver, tío. habría también una certa, creo. ¿Puedo litobrar las cosas? Sí, solo con Faro Capulas. ¿Con Faro Capulas? ¿Es el <risa> pues seguro que algo le saca de esto. De alguna manera el hecho de estar lejos te hace verlo muy... No lo ves ya cercano.